soy muy que y soy capaz de mirar todo el agua encima. La... Bienvenidas y bienvenidos a la vorágine esta tarde. que Llegas en un día que no sé si enterado, que súper emocionante para nosotras, que hemos hecho público como que nos mudamos, porque sí, este lo he visto cómo espacio... me llega el correo, claro, visto que nos mudáis claro, de sitio, no sé si se sí. ha quedado pequeño, pues es que sí, en algunos momentos ya este espacio se nos ha quedado sí, sí, pequeño sí, pues, bueno, pues, bueno. Es, es como muy acogedor y seguramente que lo vais a poder sentir esta tarde también, pero pero es verdad que ya los libros estaban apretaditos y a veces las personas también, entonces que nos vamos a mudar solo porque sepáis porque vamos a hacer como, vamos a intentar hacer ruido con esto. Y nada, tenemos aquí a Radita, Rita, bienvenida, Rita. muchas gracias por, por escoger la vorágine también para la presentación del libro, que además, por otra razón, también llega como en una semana muy especial, porque nosotras esta semana además, como el domingo es la carrera, Santander corre por Siria, queríamos dedicarle la semana también bueno, un poquito a Siria, pero también un poco al tema del desarraigo, la migración, lo que toca, que y entonces desde otra perspectiva, pero el título venía como muy a cuento, ¿no? pero también es en un momento dado un traslado y puede hacer como una introducción a todo eso, ¿no? mañana vamos a hablar sobre el movimiento no violento en Siria y el viernes sobre un viaje migratorio desde Libia, que también ha hecho un, un periodista, pero, pero en este caso es también como entender que la poesía sirve como para soltar eso también y y ponerlo fuera, porque nos puede servir en lo personal sí. también, ¿no? y incluso para ayudar al resto. Y nada, muchísimas gracias, eh, bienvenidas todas, y aparte os he hecho los anuncios así como entre medias, pero bueno, por supuesto tenéis ahí el libro para para adquirirlo después al final y que os lo firme a Rita también, si queréis. Y tenemos ahí una cajita de colaboraciones, que de hecho para que se siga manteniendo y sosteniendo este espacio, aparte de esas campañas de crowdfunding que hacemos para mudarnos, eh, es gracias a las colaboraciones de la gente. Entonces, nada, si os apetece hacer un aporte al final, por ahí hay cajitas por, por el espacio, nos no preguntáis y nada, muchas gracias. Y al gracias cosa que pues, <risa> Yo quería empezar vale. dando las gracias a, a vosotros ¿no? por acogerme. Eh, para mí es un placer presentar mis náufragos en, en la vorágine. Yo creo que es de las primeras librerías que conocí cuando llegué aquí. A Santander, bueno, los que me conocéis eh, sabéis que, que yo no soy de Santander, yo soy de, de Logroño, de La Rioja, estoy aquí por circunstancias de la vida, y bueno, pues presento mi, mi poemario que es Náufragos, que al principio no se iba a llamar Náufragos, lo que pasa es que este poemario está escrito entre dos tierras, está escrito entre La Rioja y Santander. Eh, iba a tener otro título, lo que pasa es que yo cuando llego aquí, yo me siento náufraga, y entonces necesito plasmar eh, el título. Entonces, bueno, llevo ya un año y creo que la náufraga ya ha llegado a pueblo. Antes de nada yo quería regalaros una cosa a todas las personas que habéis tenido la amabilidad de, de venir a, a oírme. la <risa> No sé. Ah, un vestido. José. Sí. sí. Gracias. Eh, no sé si tenéis todos dudas. Dame uno. Gracias. Eh, bueno, luego el cariño que quería. Enrique. Has dejado Bueno, pues. Comienzo. Y. Uh, Carmen. Carmen, ¿no? Gracias. Bueno, voy a empezar con, con el último, que es uno de, de los más importantes. Gracias. Este que acaba el libro se titula Sin salida. Eh, es lo que yo sentí cuando a mí me dicen que me tengo que trasladar de mi casa a otra ciudad. Yo, que me desoriento en tierra propia, me imagino cómo me encontraré sin brújula en tierra ajena, donde todas las calles terminan en mar o sin sal. Hay naufragios. Hay naufragios que te dejan anclado en tierra, otros te dejan a la deriva en mitad de la tempestad del océano. Hay naufragios donde es necesario ahogarse con lo salvado, en otros en cambio es inevitable prender de fuego a todo hasta no dejar ningún rastro. Hay naufragios que acaban en tu boca para seguir por la inmensidad de tu cuerpo. En otros merece la pena sobrevivir y encallar a tus mareas. Hay naufragios que te hacen morir en vida y hay otros en los que es necesario hundirse para poder vivir. Hay naufragios de tierra donde la propia vida te engulle hasta comerte tus entrañas y te quedas sin aliento y sin isla a donde varar. Por mi bien. He decidido por mi bien no naufragar contigo, aunque nos una la sangre y nos separe el destino. En la isla de la nada quedó tu ignorancia, mi dolor, tu egoísmo y mi miedo. Intento salir a flote en el corcho de mi vida y aunque duela, entiéndelo. Si solo queda un pedazo de esperanza, prefiero salvarme yo que hundirme contigo. Entre letras. Resto horas a la vuelta y la sumo a la llegada. Y a veces no me salen las cuentas porque yo nunca he sido de números, soy más bien de letras. De puntos y comas más puestos, de te quiero es escondido entre mis labios y versos ...con medias vueltas. Anuncio por palabras. Corazón... ...lleno de poemas ventriculares... ...y auriculares... ...busca lector... ...con pasión por las inyecciones de poesía. Se agradecerá... ...saber distinguir los versos... ...con rima sístole... ...o diástole. Imprescindible experiencia en amor, amar a corazón abierto Razón aquí Entender al silencio Quisiera entender al silencio pero mis manos ciegas dialogan con tu cuerpo y se funden formando palabras sobre tu piel Quisiera entender al silencio pero mi boca no calla y recorre el litoral de nuestro aliento, envuelta en tempestades de besos. Quisiera entender al silencio, pero mis labios se incendian cada vez que te pienso, cada vez que nuestras manos se derriten como si no existiéramos. Quisiera entender al silencio, pero no se sé volverá la vida sin palabras. Este poema es un, una colaboración, suelo colaborar con varias revistas, con varias páginas web, y es una colaboración para la revista Entropía. Cerca, cerca del mar, un ático con jardín, en una calle con nombre de poeta, al lado de un campo de amapolas, con un número impar en la puerta, junto al latido de mis sueños, en el fondo del horizonte, mi casa, la de mi vieja ciudad. Naufragamos, naufragamos sin quererlo, no pudimos evitarlo. Naufragamos y vamos a la deriva. Naufragamos en el momento en que tus miradas ya no me hablaban. Naufragamos en el momento en que mi piel ya no se erizaba. Naufragamos en palabras, en decir lo que nos dolía, en callar lo que importaba. Naufragamos y yo sigo a la deriva. 86.400 segundos, 86.400 segundos habitando en tu piel, 86.400 segundos con la boca pegada a la mía, 86.400 segundos con tu cuerpo devorándome, 86.400 segundos sin aliento, 86.400 segundos son los segundos que tienen un día. Cuenta hasta 10. 1. Respira. Traba. No pienses. 2. Llena de oxígeno tus pulmones. El mismo que limpieza a faltar a tu corazón. 3. Llénate de paciencia. Intenta no caer en el vértigo. Intenta no llorar. No despeñarte por el precipicio. Dos. Tres. Ahora respira y cuenta hasta diez. Volver con el arma cargada. Volver con el arma cargada de versos a dos latidos de tu cuerpo. Volver con un invierno a mis espaldas. Y con la primavera a un centímetro de tu cadera. Volver con el arma cargada y con un franco tirador entre mis emociones. Se ha hecho tarde. Ahora que se ha hecho tarde, ya no me queman tus labios. La soledad me hace de abrigo y tu mirada se queda al otro lado de mi abismo. Ahora que se ha hecho tarde, los relojes rompen las horas. Mi alma duerme contigo y me cuelgo del presente para reconstruir mi corazón hecho astillas. Abocajado, me trago tu ausencia como si nada, como quien ve de bosca o Ginebra para agonizar lentamente. Me quedo con resaca de ti y con el corazón muerto entre mis manos. ser pájaro. A veces me gustaría sentir menos. A veces me canso. A veces me canso de portar una mochila con tanto peso no correspondido que empieza a desintegrar mi alma. Me canso de este dolor de cuello que no me deja mirar al frente y olvidar los demás pasos. A veces me canso de ser humana y quisiera ser pájaro para no pisar tierra firme. Y me canso también de criar cuervos porque sé que tarde o temprano me sacarán los ojos. Anclar. Soñé que llegaba a la ciudad y el mar me anclaba los pies. ¿Cómo se puede guardar una vida en una caja de cartón? Empaparse. Me empapo de vida, de risas a y horas sin prisas. Me empapo de recuerdos, los que me pesan como el cemento y los que me hacen volar cada día. Me empapo del perfume del sudor, el tuyo. Me empapo de lágrimas, las mías. Me empapo del sol, el que se esconde en el dolor, el que amanece con un nuevo día. Empaparse de lluvia, de tormenta, la misma que me hizo más fuerte, secarme y volverme a empapar Ser faro entre la niebla, ser faro entre la niebla, aliento si te falta oxígeno, caricia sobre tu piel. Ser estrella en la noche más negra, amanecer entre tus ojos, sombras a tus pies. Ser faro entre la niebla. Naufragar. He decidido naufragar en el filo de tu boca, al lado de tu saliva, dentro de mi locura. He decidido naufragar en mitad de tu cuerpo, bajar hacia lo infinito y subir a mi infierno. He decidido naufragar entre los poros de tu piel, dejándome morir en tu perfume, mientras pierdo mi norte. He decidido naufragar contigo, en la isla desierta de nuestro sueño. ¿Estáis? <risa> Estáis ahí, supeño. <risa> Flashback. Heridas abiertas cuando creía cerradas. Sangre en la garganta que me impide gritar. Pasillos interminables donde no sale el sol. Y en el cristal sin espejo veo tu imagen reflejada. Se parece a la de antes cuando quería huir. Con cadenas en los tobillos el corazón no me dejó marchar. Leídas abiertas, sigo envuelta en sangre, en el punto de partida. No sé si huir o regresar. Mapas para inventar el mundo. Mapas para inventar el mundo. Cartografía de nuestros cuerpos, envueltos en un mar sin brújula. Aparto los ojos de la ruta marcada y me adentro en el disparo de tu boca. Mapas para reinventar el universo, alas para un uso exclusivo de nuestra lascilia, tierra habitada por nuestras manos, que abren caminos inexplorables. Mapas para encontrar nuestra isla y dejar que el destino diseñe todas las rutas inimaginables. Esto es la <risa> Estoy a vuestra disposición. Muy bonitas todos. Gracias. Yo espero que, que este sea el primero, que se titula naufragos, ¿no? pero que el siguiente que escribas en, en Santander sea. No sé. Yo igual te doy el título cualquier día. <risa> pero que tenga la connotación más positiva? A ver, eh, este tiene connotación... ¿Eh? Arraigo, arraigo. O sea, la vamos a meter en el muelle sí, sí, Eso la es muy bonito lo de arraigo es, eh, Tiene connotación positiva Lo que pasa es que me pillo entre dos aguas, ¿no? Pero al final, creo que tiene... Todo náufrago que encuentra su puerto es positivo Sí, sí, pero bueno, o sea... Después de hoy... Otro, otro, <risa> ya entrando para adentro, muelle Ya, sí, para el muelle <risa>